En este periodo los oferentes pueden realizar preguntas sobre los pliegos o el contenido de los términos de referencia o TDR y de los procesos de contratación y las instituciones públicas tienen la obligación de contestar dichas preguntas así como podrán emitir declaraciones. Como ya hemos visto anteriormente también estas respuestas o aclaraciones que den las entidades contratantes pueden modificar los pliegos, pero no pueden afectar al presupuesto referencial y el objeto de contratación. Es importante señalar que, a pesar que este proceso de contratación es para bienes y servicios normalizados, aquí no solo se evalúa precio, sino características adicionales. La naturaleza de este proceso no es sólo para evaluar la parte económica, también se evalúa las ofertas técnicas como tal en este procedimiento de contratación. Una vez pasada la etapa de aclaraciones o respuestas, los proveedores proceden a entregar sus ofertas y las instituciones las revisan. Una vez revisadas estas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 en donde se analizarán las ofertas y se determinará cuál es la más conveniente para los intereses nacionales e institucionales. Este proceso de contratación requiere la conformación de una comisión técnica, es decir, el proceso de contestación de preguntas y calificación de ofertas la realizará la comisión técnica.